Estamos de regreso con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Hoy es un día muy especial, porque hoy nos visita una, como yo le diría, una hija de este programa, ¿eh? o una madre de este programa, algo de eso tiene que haber. Se trata de, de nuestra gran amiga Raquel Ortiga, una, una joven periodista, que tiene toda una, una, una vida dedicada a la comunicación acá en San Francisco de Macorís, que ustedes conocen muy bien. Pero en esta ocasión, mi querida Raquel viene como miembro del Patronato, del patronato contra el Cáncer de Hermanas Mirabal. Buenos días, Raquel. Como dice por ahí el cliché, los micrófonos son tuyos. No te los lleves para tu casa no porque entonces tú vas a tener problemas con Telenor, pero son tuyos. <risa> Buenos días, Buenos Raquel. Días. Bienvenida. Carolina, Yerjan. gracias a los muchachos detrás de cámara. Qué placer verlos. Qué bueno estar en casita. Aquí, un saludo a todos nuestros amables televidentes. Eh, buenos días a todos. Encantada de estar aquí y, sí, esta vez promoviendo una importantísima actividad que organiza el Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Taten Brache, de la provincia de Hermanas Mirabal. Una institución que, como todo mundo conoce, sin fines de lucro, que trabaja para ayudar a pacientes contra el cáncer. Es una enfermedad, como ustedes bien saben, muy costosa y tradicionalmente nuestra institución realiza dos actividades al año. Una cena para recabar fondos y una caminata donde vende los t-shirts, gorras, entre otras iniciativas. Pero en esta ocasión no se van a poder hacer ninguna de las dos y todos saben por la pandemia. Entonces vamos a hacer un maratón virtual este miércoles de 2 de la tarde a 8 de la noche por la página tenarenses.com y por supuesto compartido por los dos canales locales de la provincia, HMTV Canal 33 y TVS Canal 22. También todas las páginas que quieran unirse, lo podrán hacer. Y ahí tenemos una cuenta disponible de banco, y una, un mecanismo de donación virtual también, o sea que no se va a salir a recoger los aportes casa por casa, como es tradición de los maratones, sino que todos los aportes se han recibido vía la cuenta de ahorro que tiene el patronato. ¿Cómo? Raquel, eh, quizás tendrían ustedes algunos datos de qué tanto ha golpeado ¿El cáncer en este último año allá en la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en Denales? Bueno, nosotros tenemos 261 pacientes y la mayor cifra está en el municipio de cabecera, Salcedo. 261. 261, uno, eh, que le damos asistencias con su respectivo, por supuesto, diagnóstico médico, tienen que llevarlo. Entonces se le da medicamentos y asistencia psicológica y acompañamiento. Entonces sí, el cáncer cada vez va más en aumento y sobre todo el de mamas y el de y en las mujeres y próstata en los hombres. ¿No recibe el patronato una subvención directa de parte del estado que pudiéramos decir el estado le deposita mensual x cantidad de dinero para poder eh, verdad ayudar a la gente si se quiere en esta enfermedad que sale tan costosa? No, ahora mismo no, por eso tenemos que estar realizando muchas actividades. Hubo un tiempo que sí, pero no. ahora mismo no está recibiendo donaciones. ¿Y el empresariado de la...? De... Colabora en las actividades, claro que sí. Hay gente solidaria siempre que aporta, pero tener solidarios que como, como especies de padrino que puedan tener mensual un apoyo, así no, sino cuando se le toca las puertas y cuando se realizan este tipo de actividades, el empresariado de la provincia da la cara, claro que sí. Son solidarios. ¿Cómo...? Ok. Bien. Carolina. Eh, Adelante, a a propósito de la recaudación, que no será física, sino a través de la televisión y virtual. Eh, eh, sería bueno que nos eh, hables un poquito más de cómo colaborar. ¿Sí? Hablaste del número de cuenta. Sí, vamos, eh, si claro. visitaría una persona que llame. Yo voy a aportar 500 mil pesos, lo que pueda. Ese mecanismo... En sí. la práctica, ¿cómo será? Sí, como no podemos estar saliendo a la calle, por supuesto, por el tema de la pandemia, entonces se ha dispuesto de un número de cuenta donde la gente pueda realizar sus donaciones. En breve la voy a compartir, estoy ubicando el número, por supuesto, y eh, será una especie de cobertura de animación donde vamos a tener también cantantes. Joel Scott ha confirmado que va este joven cantante de aquí de San Francisco de Macorís que va a donarnos su talento en la animación de esta actividad. Pero sí, como le decía, nadie va a salir a recoger aportes sino que lo deberán hacer las donaciones a una cuenta de ahorro simplemente para que no haya... Y ni siquiera la idea de que cualquiera pueda salir a nombre del patronato y se confunda esa, esa ayuda y o sea, es llegue al lugar de es que no importante. destinado, sino... Eh, sí, el número de cuenta es de cero al 091-0017212. Solo ese número de cuenta que es el de la cuenta del patronato. Y también pueden llamar al 809-577-1386, que es el número de teléfono del patronato. Eso es bueno que, a, que se aclare. Uh -huh porque eh, siempre en este tipo de cosas aparecen unos vivos sí, sí, que quieren sí. pescar en más revuelto. O sea, el patronato no tendrá nadie en la calle no. pidiendo como a veces... A como mujeres. son los maratones normales. Exacto. O sea, este es un maratón virtual. Exactamente. Virtual es que a través lo... de una página, página oficial que es latenarenses.com. Entonces, que será compartida la transmisión por los dos canales locales, okay. 33 y 22. Y todas las páginas amigas de la provincia que quieran también compartir, le vamos a mandar el enlace. Eso este te iba a preguntar. Si miércoles. una página quiere participar, sí. ¿cómo lo hace? Nosotros le enviaríamos, que no hagan la solicitud, le enviaríamos el enlace para que ellos se conecten y lo comparten. Contigo? Por supuesto, okay, me perfecto. pueden contactar a través de mis redes sociales perfecto. y le compartimos el enlace. ¿Cómo o sea, no podemos... compartir tus redes, Raquel? Por supuesto. Me encuentra como Raquel. Raquel Ortega RD en Instagram y en, en Facebook, Raquel Ortega, simplemente así. Cómo no, cómo no. En Twitter por igual. Raquel, con relación a, a la provincia, ¿verdad? Eh, esta enfermedad que tanto golpea en la parte emocional a la gente, eh, ya dices uh -huh. tú que, ha, que llevan a, a, a, van acompañando a las personas con esto de, de, de, de la terapia, uh -huh. eh, ¿Cómo tenemos lo hacen? Tenemos psicólogas. Ajá. ¿Esa psicóloga quién le paga? ¿Cómo lo hacen? No, el trabajo del patronato son voluntarios. Ahí nadie recibe un centavo. Por ejemplo, para citar un, un caso, Dinardi Aybar, que es miembro activa del patronato, directiva, y es psicóloga. Y le da un acompañamiento, así como tenemos otras. Entonces, nadie cobra un centavo, un trabajo de solidaridad, de amor. Y el, el patronato es dirigido por una leyenda, un señor, Don Tono Corniel, que tiene la vida interna en esto. El patronato se creó en el año 80. Y, bueno, Don Tono ha tenido los últimos años en la dirección y nadie tiene ni la mínima intención de cambiarlo por el nivel de moralidad y credibilidad que tiene este señor y la transparencia en el manejo de los recursos que llegan al patronato. Nadie cobra un centavo, todo mundo voluntario para dar ese servicio. Entonces, eh, se le acompaña al paciente... Que llega allá y que justifica a través de lo diagnóstico que tiene la enfermedad, se le acompaña. Antes el patronato eh, eh, recibía la asesoría y todo lo refería hacia Santiago. El patronato sí bañó contra el cáncer. Entonces, luego eh, eh, la conexión ese con el oncológico de aquí. De esta provincia Duarte, la conexión. Entonces, hay un acompañamiento psicológico desde el patronato y económico con los recursos que pueda tener, porque recibimos donaciones de medicamentos también sí. y se le, se le comparte a esos pacientes. Partiendo de que la salud es un derecho fundamental y que debe ser protegido por el Estado dominicano, naturalmente, ¿no han ustedes uh -huh. pensado en la posibilidad de reunirse con las autoridades? nuevas de allá de hermanas Minabar con el objetivo de, de que a través del gobierno se puedan captar recursos directos sí, sería y así ideal. evitar que ustedes tengan que estar si se Mira, quiere pero... realizando actividades en, en su tiempo eh, privado verdad sí, sí, sí. y que estos profesionales eh, de la salud de la conducta eh, tengan que estar verdad invirtiendo si se quiere su tiempo cuando el Estado debería estar subvencionando esta parte. Claro, eso sería lo ideal que el Estado subvencione, sobre todo porque es un derecho fundamental a la salud. Pero así como es una de las enfermedades catastróficas tan por los costos millonarios terrible, de, terrible. de las quimios que hay que darle, el que no tiene los recursos pues se muere más rápido y hasta de depresión también. Entonces si no existe esa mano solidaria de acompañamiento de la familia y de instituciones como el patronato que al igual que aquí existe en sí. todo el país con las mismas características, o sea. Tienen que realizar actividades, la de aquí también, todos lados, para poder suplir esos recursos y acompañar por los altos costos, más de 200 mil pesos, pues a una quimio. Wow. Entonces, el, le, le ponen varias y, y tú dirás, bueno, ¿el pobre qué hace? Se muere de depresión si no ayuda, si no consigue una ayuda solidaria. Entonces, si sí, el gobierno debiera tenerlo ese apoyo fijo al patronato de alguna manera lo da cuando se se, se solicita a través de ayudas a pacientes pero no la tiene fija los patronatos entonces ojalá y sí ojalá y sí nos escuchen pero así hay que tocar todas las puertas correcto Muy bien Raquel eh, so, qué más tienes que decirnos sobre la actividad He destacado nuevamente la fecha, los horarios, qué cantidad de tiempo. Así es. Este miércoles pasado mañana, miércoles 28, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, conectado desde la página tenarenses.com, enlazado con el canal 33. Canal TBS de la Provincia hermanas Mirabal y el 22, perdón, TBS 22 y HMTV el 33. Y todas las páginas que quieran unirse, le vamos a compartir nuestro enlace. Reiterar el número de cuenta para los que quieran hacer sus donaciones en cualquier momento. Es eh, la cuenta de Banreserva, la 091-0017212. Y el teléfono del patronato es el 809-577-1386. nosotros le agradecemos en el alma porque hoy solicitamos su apoyo. Mañana quizá pudiéramos estar haciendo esta actividad por usted que nos está mirando. Así es, así, así es. es. Muchísimas no gracias a que la radio. La radio. De no que contemplado se contemplado en el sentido de que, que, de que de que puedan enlazarse. Exacto. Claro, recibimos todo el apoyo de todas las medios de comunicación que quieran enlazarse en esta actividad, por supuesto que bueno. sí. Bien, como no, gracias a Raquel Ortega. Gracias a ustedes. Gracias, Raquel. Por eh, darnos la Fundador, información a veces acerca de esta sí. actividad del miércoles 28. Pasado mañana. Pasado mañana, sí. miércoles 28, el Patronato contra el Cáncer de la Provincia Hermanas Mirabal tiene esta actividad con la finalidad de recaudar fondos. Como ustedes escucharon, producto de que las actividades que cada año se hacían, uh -huh. producto de la pandemia del COVID-19, no se puede realizar en este año, sino que han tenido que innovar. ¿eh? Así es, otra nueva <risa> estrategia. Exactamente. Bueno, gracias Raquel y gracias muchos éxito en esa actividad de mañana, pasado mañana miércoles.